Estamos en un nuevo vídeo para el canal con, con los señoritos con el... y bueno. estamos jugando al Overcookie. Overcookie. Overcookie. Ya, ya. hemos pasado muchos niveles, pero uno es el que. Más, más cuesta, cuesta. One. Más cuesta. Más cuesta, sí. Pero vamos a volver desde el principio y cuando lleguemos a ese nivel, pues, pues ya podemos hacerlo. Bueno, no, no, eh, vamos a dejar el vídeo. No, no, no, no, no. no, bueno, no. A, a, bueno, vamos al primero. Bueno, bueno, por ello. Bueno, quiero 46 likes. Oh, mil, likes oh, mil, oh, mil. Sí. ¡Ya está! ¡Vale, vale, vale! vale, vale. vale, vale. Va suceder? ¡Muy bien! ¡A ver, mira! está ¡Ahí vemos una grada! Okay. ¡Justo después de la hora del té! ¿Os gusta este juego? ¡Claro que sí! <risa> <risa> bueno, ¡Bueno! pues chicos! ¡Vamos a, a comer! ¡Ostras! ¡La esta <risa> ¡Por fin! O sea, por... Mira, ahí vemos a un perro y una cebolla. ¿Cuánto tiempo llevo guardando este momento de las pruebas hasta conseguir este noble premio? Han sido duras. ¿Y qué hace el perro ahí? ¡Míralo, Kevin! ¡Míralo! El famoso... Negro... El de a mí. Mira, ahí tenemos un libro de cocina. Mira, hasta un rey... ¡Guau! Atrás de un rey que es una cebolla Y con su perro que es normal Me parece a mí Me parece a mí que es un perro normal Bueno, pues wow. A ver, ¿queréis, <tose> que, ¿queréis Que jugamos bien A las aventuras y consigue eh, Espera, te estoy leyendo. <risa> a ver Permítanme que Wow Espera, espera <tose> Más me... Ma... ¡El azuario lo quita, el lo bueno. quita! <risa> ¡Chicos! Mira, mira, un cementerio de palos. ¡Permítese! ¡Suba! ¿Qué pasará? ¡Vale! ¡Va, mamá, estamos. Este! El... El... El... me refiero? no. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡Pero qué asco! ¿Qué asco? ¿Qué dices? ¡Papi, ¡Sube! ¿Eh? <risa> bueno pues chicos, vamos allá No, no, no, esto no tenía que pasar No es posible Es el, el pan de oh, no. ¿Está Mira, Está usado Está usado mira? Eh, me podéis dejar hablar eh, mira, son panes que ya están muertos Y mira, también hay bocadillos Sí. No, vea, panes de bocadillo. Espera, espera. Y también mamá. patatas. Y Además, dado que sois mis mejores <tose> chefs. <tose> Parece que tienen hambre. Manos a, a la obra. Bueno, mira. ¡Bueno, ¡Aquí estamos! Eh, ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, ya, no, ya. Ay, yo Espera, ¿Este aquí le el Toma, aquí tomate Tomate ¿Este es Mira, tomate y lechuga ¿Este Toma, por ahí toma, toma tomate, Ahora tomate Ahora tomate Ahí lo tiene y te la ponen lechuga. Toma, ahí lo tiene Que ya no tengo lechuga Venga, ay Ay, corre, corre El pánico ay, ay, Toma Aquí. y esta, ¡Ya la voy a a ver cuánto tenemos a la estrella eso es lo no grande el echuga, el echuga ahí lo tienes pero que no me va a y ya está y ahí lo tienes aquí que le ve pepinillo, pepinillo. aquí, aquí espera allí. vale chicos a ver eh, a ver ya, espera ya, ya, ya, Dito, ya yo. ¿Por qué no me ¿Qué da la ¿Qué qué hace? ¡Ha puesto la lechuga y tomate! ¡Ah! ah ¡Vale! ¡Lechuga, tomate y pepinillo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Espera! ¡No! ¡Ya tiene un pepinillo aquí. ¡Vale! Puesto. ¡Muy bien! ¡Vale! ¡A ver! ¡Voy a coger plato! ¡Voy a coger plato! ¡Aquí no! ¡A ver! Sí. No, no, no, no. ¡Que no me misma cosa. <risa> No, falta lechuga, vale, lo vale, lechuga, gracia, ah. gracia, gracia. Ay, ay, no sí no sí Ya está, ahora sí. Vale, muy bien. A ver, solo lechuga. Uy, eh. vale, ya empieza el tiempo. Vale, ya empieza, venga rápido. Antes es que no estaba, pero ahora sí. Vale, eh, el pan es un plato, es un lechuga, lechuga con tomate, lechuga un tomate. Rápido, espera, pero... Vale, esta lechuga ya está. El tomate, vea con el tomate. No. ¡Se ha caído! ¡Espera! Pos, a, hay, ahí hay... Es... ¡Espera! ¡Espera! ¡Coge tomate! ¡Coge! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Espera! ¡A ver! ¡Vas a ver a mí! ¡Aquí tenemos! La... ¡Espera! ¡Voy a coger! Espera, espera. ¡No! Eh, ¡Echa aquí, no no, ¡No! ¡No! ¡No! no, no, no, ¡Espera! No, no, no, no, no, no, no, no, esta eh, lo ves ahí! ¡Y! No, ¡Vale! Ya, ¡A ver! ¡Coge pues ¡Perfecto! Aquí solo necesitamos lechuga eh, Espera. Ah, socorro, socorro. Ahí, solo lechuga, solo lechuga. Ahí tiene. Solo lechuga, por Corre, corre, corre. todos hemos llevado y las estrellas, que eso es lo importante para pasar de nivel. <risa> bueno, guata, guata fas hemos avanzado demasiado. A ver, a ver, estamos en el pasillo. mira otra no, vez vamos a... Vamos a salir. ¿Vale? Espera, espera, eh, espera, espera, vamos a revisarlo. ¿no? Bueno, ahí que... no hay nada, ahí no hay nada, pero está el rey, que es una cebolla y su perro, que, que es normal. A ver, pelo como los micros del cuello. Bueno, chicos, hicimos este nivel. Y ahora queda el segundo. Ese este era súper fácil. Vale. Bueno, ese era difícil. Ese era Yo no conseguido estrellas, ¿vale? Pero, pero no os preocupéis tanto, ¿vale? No os preocupéis. Vale, esto creo nuestro pescado vale ten... dos minutos y ya, ya. Ah, ¡Venga! tenemos el plato, pa... el plato de, de pescado eh, ah, pescado pescado pues ¿Qué pasa? ¡Qué pasa Espera, espera. voy a coger pescado y lo corto a ver lo cojo ay ay ahí es! no Coge esto, Andá, otro paca, ah, paca, no, ¡Anda! otro un pescado! ¡Ah, no! ¡Esos paca. son gambas! Ya está los okay, pues gambas plato y.. El oisho. Gambas, gambas, Sí, venga. ¡Tenemos! ¡Gambas! pescado! ¡Gamba! ¡El sistema gambas! ¡Perfecto! A ver, ahora lo que tenemos es. ¡Perfecto! ¡Gambas, Espera. Gamba. Gambas, gambas. Gamba. Cambiar cinco gambas costillas ¡Hay platos! ¡Pan y pa ¡Perfecto! Me ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! papa, eh, pa pa pa pa pa pa pa Voy a coger gambas. ¡Gambas, sí, no, gambas, le gambas. Plato. aquí no hay platos, ¿no? ¡La gamba! Bu ¿Y no hay platos! ¡Aquí! aquí eh. ¡Eh! quítate! ¡Vale! Sí, hay aquí! ¡Hay aquí! ¡Hay aquí! ¡Hay aquí! Ay, aquí. Vale, ¡Vale, listo y pam vale pues chicos vamos mejor mejorando mucho ¡Espera! ¡Vamos a poner esto pescado le damos pecado. espera yo voy a por gambas! que también necesitamos gambas! bueno solo una ahora dos ahora dos, dos. dos gamba vale Chico, esta me lo podemos lograr. A la primera, pues. eh, eh, Por supuesto. A ver. Oye, un poco más y ya lo conseguimos, todas las enseñas. ¡Eh! Tenemos dos conseguidos, ya no hace falta. Os de tanto, pero si queréis seguir, pues venga. Era tiempo, eh, ¡Qué tiempo. Mira, vamos, la gamba. ¡Toma gamba! ¡Toma! ¡Vale! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Está! ¡Qué! ¡Qué cambia frita! Vale, muy bien, muy bien. A ver. Vale, ya está. No, vale. Conseguimos, conseguimos. A ver, a ver. tres tres, perfecto. Pe perfecto. Sergio, no te vas a cambiar el personaje. Ah, ¡Claro! tomado. Claro, claro. claro. <risa> eh. Bueno perfecto, hemos ayudado a nivel. El de globo es el que eh, espera, espera, espera, espera, <tose> espera. ¿Me he quitado los auriculares? ¿Por ¿Okay? qué? Bueno, bueno, que mira, que mira. Vale, aquí estoy. Darle a cambiar de chip. A ver, voy a cambiar de chip. También. A ver. Aquí se puede cambiar de chef. Voy a hacer este. Este, hacer este. este juego voy a hacer ese. yo voy a hacer el panda. Ah, este. Ay, panda. Oh, ese es el que cuesta. No conseguimos Este eh, eh. Ese es el que cuesta, ¿no? Claro, viene gente y nos molesta. Espera espera, espera, espera, Bueno, son una estrella. Vaya, que patético. Vaya, que patético. A ver si conseguimos Chuchi. la. Chuchi, este es Chuchi. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Anda, eso sí es súper difícil, así que hay que tener cuidado. Vale. que hay que poner un montón de cosas. ¡Ah, no lo no he cortado! voy a en la basura. Ah, claro que esto... ¡Hola! Esto hay que hacer. <risa> ah, pues nada, no hay que hacer nada. Venga. Que se prepare, que se prepare. Eh, ¡Soy jugando en el juego ya, ¿no? venga vamos allá, a ver ¿plí? vale y por último pescado ¡Oh! Antonio pescado, ¿Eh? ponlo pues en, en un sitio eh, de allí no, antes córtalo el pescado córtalo, hombre espera, espera vale, ahora dámelo toma a ver y ¡No! ¡No! ¡Has ¡Déjalo! Una no has tirado a la sonda. ¡Has Que eso era para conseguir un plato Vale, ya tengo esto, ya tengo esto Vale, muy bien Vale, pues eh, ¿Ya está preparado? Sí Pues, a no, Dale, ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Tú quién eres? ¿El azul? Sí, el azul Vale, te lo dejo aquí ya a cortar solo falta el, el pescado. Ah, no, no, solo falta esto. Pero eh, pero ¿qué? Vale, ahora nos queda la ah, mano. Yo estaba, yo estaba, Suchi. Suchi, Suchi. Que se quema, que se quema. Espera, espera. Espera, que. Tira la basura. La... Espera. La... La... La... La... Ya, que yo. Espera, eso... Eso no quería probarlo. Este es para mí. ¿Pero qué? ¿Pero cuál? No puedo dejar. Yo se lo he puesto, el sushi. ¿El sushi? ¿Y ahora qué? Un monto. No voy a ponerme... ¡Está escándalo vale ah. aquí ¿Qué? ¿Qué? vale aquí tengo otro pescado ¿Qué? ¿Me voy a ¿Qué? aquí no ah, vale ya me voy de aquí, vale. Pero malditos. Uh, venga, venga, venga, Un poco más y conseguimos otra estrella. A ver, espera. No, da no, no igual. Tenemos una estrella por lo menos. Bueno, bueno. Es por lo menos una estrella, mejor. Pero y esto está bien. bien. Sí. Esto está bien. ¿Y tú, el Mario Kart? Te, ya, no, ya no. te importa. te importa. ¡Vaya la hamburguesa! Ya. ¡Oh! ¡Baby! <risa> A ver. ¿Y sabes qué? No como... Espera. Espera, es la práctica, por fin. Porque es que tenemos que practicar. Vale, este es malo práctica, esto es malo práctica. Aquí no pasa nada, porque podemos practicar un poco. Y no hay tiempo, ¿no? No, no, no hay tiempo de nada. Vale, por fin. Este, esta vez hay que hacerlo rápido. Da igual que no haya tiempo, hay que hacerlo rápido, porque así es para practicar cada vez más rápido. Y aquí hay puntos. A ver, listo! ¡Vamos! hoy quería bienvenida! ¡Qué ¡Ah, ya ah, ¿sí? ah, punto! Espera. El, el, el, el, el, el ah, ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Espera! ¡Espera! le chupa ¡Ah! ¡Espera! ¡Eh, pero no me el plato! ¡Va! ¡Papillillo! ¡Vale! a ver! a ver! ¿Cómo voy a lavar estos platos? ¡Vale! ¡Claro, ¡Vamos! ¡Ah! viva, viva! viva ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, viva, viva! ¡Ah! viva, viva, viva! ¡Vamos! Vamos a perder. Vale, vale, vale. Yo sigo vale, ya digo, vale. Eh. ¡Ah! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Que ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Es que me, Ay, me quedé atrapado en fuego! ¡Oh no! ¡El plato ya no puedo ponerlo! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está. Ay. está! pero el... está! Que... Ah! ¿Es que me... No, no, Bueno... El... Aquí? No, ¿Aquí, no, ¿sí? no, no, no. aquí aparecemos. ¡Eh! eh. Espera, aquí hay fuego. Espera, hemos aterrizado eh, en medio de la nada. Bueno, venga. Ese, ese plato ya está listo. Venga. Pues echar. ¿Quién es el rojo? Ah, vale, La torre. Pues venga. Ay. ¡No, Sushi! Ver, vale, te... te... ¿Escucharon una voz? ¡Ay! Sí. ¿Escucharon? ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, eh, señora! ¡Supa esto! ¡Que está muy bueno! Espera, ¡Yo voy a lavar los platos, eh! Vale. Señores, vale listo, una listo. y el y pan, y el pan, listo. Tengo otro ¡No! plato. ¡Soy minutos. Espera, sí. Señores, espera. Vale. Solo piden. Aquí ¿Hay otro plato, ¿eh? Vale. Solo piden chuchi, nada más. Espera. Mira, hasta la nevera. Hasta la nevera. ¿Qué Hasta la nevera está que arde. Pero... es que son... Es que son brutos. ¡Vamos, chicos! Es para hoy, ¿sabéis? ¡Si no lo más caro? ¡No! ¡Nunca! ¿Pero, ¿Pero puedo cortar? ¡Que se quema! ¡Ay, ya está! Ahora voy a hacer esto ¿Sí? ¿Qué? Estoy esperando a mi... ¿Ella no puede ni cortar? Sí puede, Ahí a X ¡Perfecto! Ya tengo... Necesito un pescado ¡Ay! Vale, ¿ya ha puesto esto? ¡No! Oh. ¡Eh! ¡Que ya tengo puesto esto! ¿Qué? ¡Falta pescado! ¡Venga, que alguien ponga pescado! ¡Yo lo haré! ¡Porque soy tu edad! El... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué has dicho? Es el mundo 6. esta partida el, mo el modo historia que esto si tiene tiempo en este nivel o sea ya espera 300 para una estrella así que intentar de conseguir vale, listo. ahí no se va a poner todo fuego. y espero que no te vale. quieres algo de tomate bueno, yo con el tomate Tomada, necessito tomada Agora se conta, por fim Espera, espera, comida, Calma, adiós. Las cosas. adiós adiós ah, primate. Yeah, yeah. adiós adiós adiós adiós adiós adiós adiós adiós no que adiós, primate. adiós, si no, puedo. adiós no, no que yo tengo de, de, de adiós, primate. Primate. ¿Vale? ¡Oh! necesitamos tomate tomate tomate no no venga no no Toma, una comida? ¿Eh? no venga! ¡Venga, no no no no no no no se estrozó! no no no no no no no no no no no no no no no no ¡Que sí! ¡Ese es el mío! Venga. ¡Ya está! ¡Ya ¡Ya está! Uh! ¡Pero no! A ver, ah, en No, no, no queda ya. En un minuto... Tenemos ciento y algo. En un minuto se termina, ¿eh? Ya, esto es muy difícil. Ya, cholera. Ya pasamos de algo. Y necesitamos 300. Pero... Vale. Qué espera que en este vídeo no vamos a conseguir eh, en el final. Este... Ya, ya, ya. Uh, corre, corre, que. Es que necesitamos más comida. Que para preparar, bueno. Ya. Me falta peperoni. Bueno. Bueno. Uh, no saberá <risa> <no>. la <risa> bueno, Eso es muy fácil, pero falta poco para que se vaya. Boca, sí, ¡No ¡Vaya! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¡Vale, mezcla, mezcla, mezcla! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Toma pistola! ¡Pistola! ¡Toma, volve, toma, toma! <ríe> ¡Pistola! ¡Pium, pium, pium, pium! ¡Ah! ¡Mira, se me la pistola! ¡Ay, chiquillo! ¡Ori, ya estaba este plato preparado, así que se... Bueno, chicos, eh, si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros. Y a... Ah, y recordar, ¿A eh, y, y a recordar, dale a Galeón, porque se sí. da el vídeo de Galeón. Ay, espera, es Sergio Galeón, Sergio Galeón, ¿por ¿Pero Galeón. qué? Ay, que no salió. Bueno, adiós chicos, adiós.